Amigas y amigos de Cartago, una movida urgente que tiene que ver con el conflicto de salud es muy convocante, ha tenido un nivel de adhesión, casi una olor a pueblada para los que están afuera de Neuquén están prácticamente cortados todos los accesos a Vaca Muerta hoy el mundo empresarial a través de sus medios de comunicación ya ha pedido una